¿Qué haces ahora? Gastándote la vida Viviendo sin sentido Sin rumbo ni por qué ¿Qué haces dormida? Ahora que te llamo Buscándole la punta pues ya gastado. La vida no es lo que tú crees que estás viviendo. No quieras saltar en pleno vuelo. Es el abismo que te espera cuando muerdes sus labios de sal. Aquel diciembre perfecto como fue, porque así te encontré. Porque la vida. Salir desnudos en verano o en invierno Decirle al mundo lo que soy y lo que quiero Andar descansos en la arena del desierto Y dibujarte sola en el medio del pecho Perfecto como fue, porque así te encontré Porque la vida es oh, oh, oh. ¿Qué haces ahora?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 fue, porque así te encontré, porque la vida es oh, oh, oh. salir desnudos en verano o en invierno, decirle al mundo. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora?